Deja que disfrutemos de nuestro propio tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo, y se agota y en silencio, párate un poquito. Deja que disfrutemos de nuestro propio tiempo.